Toma, siempre hay alguien más. que además no de lo vivido y lo que queda por vivir, lo voy a disfrutar, yo me voy a descargar a mi libertad, igual que tú, igual igual, hoy se viene. Retroctor Me parece que a te, olvida, te, olvida, te Lo que pasa contigo. Bueno, mamita, ya el ambiente ya se calentó. Por eso, vamos a hacer un coro que todos ustedes conocen ya. Es rápido y sencillo. Cuando el hombre se porta mal, ¿ustedes qué le dice Pa' afuera, ¿sí o no? Pa' afuera. ¿A dónde? ¿Cómo? Pa' la calle. ¿Qué? Ahí no, no, no, no, la calle. Hey. Eh. Repítelo otra vez, mamá. Para la calle. Repítelo más oye, oh yeah. pero repite como Oye. Pero